Hola, ¿cómo están? En esta sesión vamos a tocar lo que es la interacción con los stakeholders en el taller Gestión de Stakeholders. ¿Cuál es el tema a tratar? ¿Cómo interactuar con ellos? ¿No? Con, en este caso, los grupos de interés. Bueno, en la sesión anterior hemos visto eh, una clasificación, una caracterización, base, y ahora lo vamos a relacionar justo pues con la matriz de materialidad. ¿De acuerdo a esta matriz?, se identificaba cuál era lo más importante para cada grupo de interés y, por lo tanto, ¿no? sabemos cuál es lo más sensible, cuál es lo que ellos priorizan y nosotros debemos, ¿no? en este caso, elegir la mejor estrategia de comunicación para transmitir ¿no? de manera correcta y efectiva el mensaje y no tener pues, inconvenientes futuros. Es así como debemos interactuar de manera efectiva con ellos. Por ejemplo, al caracterizar cada stakeholder, podemos tener detalle de cada uno ¿no? de estos grupos, al igual a cuántos eh, objetivos están impactando, ¿no? tanto positiva como negativamente. También, en qué sector o industria se encuentran, ¿no? en qué área, en este caso geográfica, se localiza. Incluso, ¿no? otras clasificaciones o caracterizaciones muy importantes como la generación a la cual pertenece. No es lo mismo ¿no? eh, utilizar un medio de comunicación muy digital de moda como uno más tradicional de acuerdo a las costumbres y a las valoraciones de cada grupo de interés, por ejemplo. Una herramienta muy utilizada ya en la actualidad es el mapa de experiencia o el journey map en donde nos permite ¿no? identificar paso a paso, etapa a etapa, proceso a proceso para lograr un objetivo, la experiencia que tienen normalmente los clientes en este caso ya ¿no? aplicado a cada stakeholder y poder identificar dónde ellos se sienten a gusto, ¿no? dan la conformidad y dónde ellos se sienten mal, están incómodos o tienen dolencias. Cada vez que se encuentra una dolencia se recomienda utilizar por ejemplo otra herramienta como es el mapa de empatía para saber ¿no? en este caso qué es lo que están viendo, qué piensa, qué siente, qué están oyendo, qué dicen y qué hacen, así como que, cuáles son los esfuerzos que se deben de hacer y los resultados respecto a esa etapa o esa dolencia. También se pueden identificar las buenas prácticas, ¿no? los casos exitosos en donde ellos se encuentren bien para justo reforzar o recomendar. ¿no? Todo este mapa de empatía también es una herramienta muy utilizada en la actualidad y nos ayudaría a, ¿no? a interactuar de manera directa y, este, vamos a llamarle así, pues más natural ¿no? eh, con los stakeholders para saber cómo se sienten. Por lo tanto, una vez que tenemos ¿no? caracterizado e interactuado, en este caso con cada stakeholder, ya buscamos una comunicación efectiva. ¿Cuál sería el medio, ¿no? en este caso, más oportuno, más conveniente, de acuerdo al mensaje que queremos trasladar? Si es un mensaje sobre una acción o un impacto positivo, ¿no? que narrativa, ¿no? aplicar a cada grupo de interés de acuerdo a su generación, sus costumbres, no lugar de presidencia del sector en donde se encuentra y en otras cosas. Pero sin embargo también eh, se tienen que comunicar muchas veces impactos negativos, cómo podríamos mitigarlos, cómo comunicar qué vamos a hacer, ¿no? cómo comunicar eh, en este caso de manten cómo mantener por ejemplo eh, la tranquilidad, cómo hacer un poco de paciencia, de, eh, tener paciencia ante ¿no? este, lo sucedido para que nosotros podamos actuar. ¿no? entonces de esta manera, eh, con todo lo, el proceso ya mencionado, podemos lograr una comunicación más efectiva. A manera de tabulación ¿por qué debemos interactuar entonces con los stakeholders? ¿Será importante? ¿no? Entonces creo que ya hemos mencionado algunos aspectos del por qué debemos en, en este caso interactuar. El ejemplo de... ¿No? Acá tenemos eh, el proceso y las etapas para ¿no? asistir a un concierto en donde vamos a ver tanto experiencias positivas como negativas. ¿no? En las experiencias positivas eso tenemos ¿no? lo que es la compra de la entrada, la comunicación previa al concierto, pero tenemos ya algunas experiencias negativas como el acceso al lugar, al concierto, el uso en este caso ya del mismo, en este caso recinto, ¿no? El concierto como tal, que puede ser una experiencia muy buena, pero otra vez tenemos una experiencia negativa, que es la salida ya del lugar. Y en este caso, la comunicación post-concierto también vemos que en este caso es una experiencia positiva. Ya sabemos que por cada una de ellas, sobre todo las negativas, podemos usar más herramientas para saber qué está pasando y cómo mitigar en este caso los impactos negativos y gestionarlos para que no sean neutrales y, por qué no, pues, positivos. De manera de cierre, es muy importante interactuar con los stakeholders y gestionar oportunamente los impactos que tenemos entre ambos. ¿Qué quiere decir? No? ¿Cuál es el impacto que ellos tienen en nosotros? Pero también, obviamente, ¿cuál es el impacto que generamos como organización ante ellos? Eso sería todo y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.